Nos encontramos aquí, donde ya vamos a dar inicio a lo que es el Santo Entierro, con el recorrido por las calles alrededor de nuestra Catedral Santa Ana. Iniciaremos por acá, por la calle Colón, doblaremos por la arriba y continuaremos por las demás calles de los alrededores de la Catedral Santa Ana. La patria Jesús, ya Jesucristo ha sido simbólicamente depositado en el sepulcro y ahora nos queda a nosotros contemplar en el silencio. Mañana es un día de acompañar a María en su dolor, en el silencio, la fe y la esperanza. Damos gracias a Dios. Nos ha permitido hacer esta procesión del Santo Entierro. Son tradiciones que nos ayudan a vivir la fe. De igual modo, damos gracias a todo el equipo que ha trabajado, que ha preparado, que ha cargado. Algunos que estaban faltados, otros que voluntariamente quisieron cargar un momentito con este féretro y de esa manera pues la carga se hace más liviana. Y volver a recordar mañana en la noche a las 8, comenzamos la vigilia de aquel lado en el parqueo. Así que gracias a todos seguimos en silencio, regresamos a nuestros hogares, un feliz regreso a casa para todos.